Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias a, al Museo de Guernica por la invitación. Mm -hmm. eh, para mí es emocionante estar aquí, ¿no? Por lo que significa Guernica, por el reconocimiento que supone para las víctimas y el símbolo que es nivel Internacional, ¿no? También a Yehá, que es la que ha insistido que yo esté aquí y que, como buena militante de la causa de, de las víctimas del franquismo, pues insistió mucho porque le gustó el documental que yo le había le había pasado, también le había gustado mucho el cortometraje que os pondré ahora, que es el preámbulo de este largometraje, que se llama dejarme llorar, el genocidio olvidado. Eh, cuando Inácea me comentó el tema de hablar de los documentales, relacionar documentales, mi documental, con la memoria, eh, pensé inmediatamente en una cosa fundamental que son las víctimas, ¿no? Para mí creo que los documentales eh, que se han hecho en este país, que hay muchos desprendigados por, por montones de sitios, por toda la geografía del Estado, eh, tienen una particularidad para mí la más importante, que es dar voz a las víctimas que nunca la han tenido. ¿no? Creo que esa es, es el, la parte, la aportación más, más importante de los documentales. Después de 40 años eh, donde fue arrasada la memoria, y de 40, casi 40 años de democracia, donde a trancas y barrancas seguimos teniendo una lucha desesperada por la memoria, cuando se están muriendo pues los últimos testigos, directos de los crímenes del franquismo, me parecía que, que los documentales en ese sentido dan una aportación que es eh, el testimonio vivo, no solamente el testimonio histórico, documental, sino esa parte que es intangible, que no se ve, de... Los sentimientos, de las emociones, de los traumas que han marcado a miles de personas, no sabemos ni siquiera cuántas en nuestro país, pero que han dejado una huella profundísima y casi invisible también como la memoria de los crímenes en nuestro país. ¿no? Eh, ¿Y las víctimas por qué? Porque todavía seguimos peleando por, por todo lo que se ha dicho aquí esta mañana y se dirá después seguramente, ¿no? porque somos una sociedad que ha sido incapaz de dar respuesta a las centenares de miles de víctimas que todavía están pues, eh, desaparecidas o las cunetas o robadas eh, que están desperdigadas por ahí pero también a, otras, a, otras, a las otras víctimas los hijos, las familias que también son víctimas aunque ellos muchas veces no se reconozcan como tales de esas, de esas atrocidades yo hablando de esto creo que me gustaría hacer una reflexión de lo que yo he aprendido haciendo documentales y también como militante, porque también me proclamo militante de la causa de la memoria, porque uno cuando conoce esto luego no lo puede dejar, ¿no? Porque eh, es de tal magnitud que, que es imposible y, sobre todo, el silencio y el vacío ha sido tan grande y la injusticia tan enorme con respecto a las víctimas de franquismo que todavía hoy eh, tenemos en nuestro país que es imposible no tomar partido, ¿no? Yo quisiera... los últimos acontecimientos, podría coger cualquiera, pero los últimos acontecimientos, por ejemplo, de homenajes a víctimas del terrorismo en París o en Bélgica, eh, nos enseñan cómo una sociedad es capaz de honrar a sus víctimas por crímenes infames. Cómo es capaz de recordar a los familiares, de darles el respaldo y el apoyo que las víctimas del franquismo nunca han tenido las víctimas del franquismo en España, nunca han tenido el reconocimiento que, por ejemplo, han tenido las víctimas del terrorismo en nuestro país, que han sido homenajeadas en el Congreso de los Diputados, han sido recibidas por el nuevo rey, el primer acto público del rey fue recibir a las víctimas del terrorismo, en el Congreso recientemente se hizo un homenaje en el Parlamento a las víctimas del terrorismo, el 11M se ha hecho un homenaje con todas las asociaciones de víctimas del terrorismo, yihadista o... ...o de ETA, eh, se, ha hecho, se ha hecho todo tipo de legislación para favorecer la integración, el reconocimiento, eh, las víctimas de ese tipo de cosas. Eh, se ha aprobado una nueva ley, que es una transposición europea de, de víctimas, una ley de víctimas donde las víctimas del franquismo han sido excluidas. Es decir, en España se ha institucionalizado una cosa que a mí me parece terrible, que es que hay víctimas de primera y víctimas con todos los derechos, con todo el merecimiento, reconocimiento de la sociedad, de la opinión pública, etcétera, etcétera y víctimas de segunda, es decir, víctimas sin derechos, sin reconocimiento y sin existencia porque hoy, todavía, en plena democracia, las víctimas del franquismo siguen siendo realmente invisibles para la sociedad de vez en cuando bueno, se hacen muchas cosas, hay mucha gente, somos muchos los que trabajamos en todo esto, pero en realidad no hay un clamor en la sociedad, que es el que necesitamos, y sobre todo no hay una respuesta política para dar eh, satisfacción a, a las víctimas del franquismo. Yo pienso que hasta que no consigamos que las víctimas del franquismo tengan el mismo reconocimiento que todas las demás, es decir, que en el Congreso de los Diputados, por fin algún día, se les llame y se les pida perdón en nombre del Estado, de las instituciones democráticas, se reconozca que fueron injustamente asesinadas, no podremos eh, avanzar plenamente. Seguiremos luchando por recuperar la memoria, pero no podremos, no, no, no lo habremos resuelto todo esto. Evidentemente además de eso están las exhumaciones, las fosas, el listado de, de víctimas que ni siquiera... Somos un país que no tiene un listado de víctimas, del franquismo, oficial, formal. Ni siquiera están los hechos, no. No hay una verdad histórica, no. no, no Hemos sido incapaces de que haya constituido una Comisión de la Verdad en el Parlamento Europeo, en el Parlamento español que haga esto. Las víctimas del franquismo, además, también han sido no solo olvidadas eh, por la democracia, no fueron silenciadas de una manera brutal eh, durante el franquismo, sino que también fueron sacrificadas por la Europa democrática, por las potencias aliadas después de la Segunda Guerra Mundial, que eso también. Hace muchísimo sobre por qué este silencio tan atroz, ¿no? es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, y todos los que estáis aquí lo sabéis, pero bueno, conviene recordarlo, fueron sacrificadas por razones estratégicas y por tanto fueron más olvidadas. Todo eso ha dejado una huella profundísima en, en nuestra sociedad, yo creo, y a mí cuando me planteé hacer el, este documental, que empezó con un corto y luego fue creciendo, partía, estaba focalizado en Córdoba, porque allí hay una, un hecho eh, significativo. Hay dos fosas comunes en la ciudad de Córdoba con 4.000, al menos que se sepa, eh, personas asesinadas. Es decir, en Córdoba, que no hubo guerra civil, que triunfó golpe al día siguiente de, de, de producirse, eh, que hubo una víctima de derechas. Una víctima de derechas fueron asesinadas 4.000 personas que todavía permanecen en dos fosas comunes en la ciudad. Ha pasado 40 años. Pero lo peor de todo, lo que a mí me motivó más también para, para hacer este documental también, era que eh, eso se había olvidado. Yo he vivido en Córdoba una temporada, conozco amigos, conozco mucha gente de izquierda, militantes, etcétera, etcétera. Bueno, a mí nadie, nadie nunca me contó que había 4.000 personas en las dos fosas comunes que hay en los cementerios de Córdoba. Es decir, la sociedad vive de espaldas, a ese hecho. Aquí está Guernica, todo el mundo reconoce, recuerda, etcétera, etcétera. pero es que Córdoba, eso no existió durante muchísimos años. Eh, a mí me parecía, a todo, la pregunta que me hacía era ¿cómo, ¿cómo es posible que en toda la provincia de Córdoba se, se asesinó al menos unas 12.000 personas? Es una cifra espeluznante. En eh, Córdoba funcionaba, la ciudad de Córdoba funcionaba la camioneta de la muerte que llamaban, que recorría las calles por las noches, recogiendo gente a los que acusaban a lo mejor de ser enemigos de Dios, por ejemplo, se los llevaban ¿no? y no volvían a aparecer nunca y acababan en la fosa común. Eh, se oían los disparos de la noche, había días que se asesinaba a 120 personas, 80 personas. Eh, todo este, todos estos crímenes que se repitieron en, los, en las poblaciones, en los pueblos, ahora cuando os pongan el corto documental veréis algunas de las descripciones que hace el historiador Francisco Moreno Gómez, que ha estado... 35 años investigando la provincia de Córdoba, a fondo, eh, fueron borrados, fueron es decir, se ha ido descubriendo poco a poco los nombres de estas personas porque el miedo eh, fue tan atroz, el terror fue tan, a, tan, tan atroz, el trauma tan grande, que poco a poco la sociedad fue olvidándolo. ¿no? Y a mí me parecía que era un tema preocupante, que expresa todo lo que hay, lo que nos sucede como país. ¿no? ¿Por qué todavía estamos aquí? Si si miramos desde fuera, y Han lo mira, ¿no? Desde fuera, ¿cómo es posible que una sociedad 80 años después del golpe militar se pueda permitir ser insensible, inhumana con respecto a tantas, tantas víctimas que todavía ni siquiera son capaces de reconocerse a sí mismas porque siguen teniendo miedo? Porque una de las cosas que uno aprende con los documentales es dar voz a esas víctimas y entender que esas víctimas han vivido toda su vida con el miedo. Primero con el trauma. El trauma de que yo, yo sobre todo me interesaban los niños, los niños que hoy son ancianos, que han, han hecho un recorrido brutal y tremendo a lo largo de toda su vida. Es decir, sin dere crecieron sin derechos sobre el trauma de que se llevaran a sus padres y fueron testigos de ellos, a sus hermanos, a sus familiares, y eh, no pudieron hacer... Ni siquiera el duelo. Yo por eso a mi documental le he llamado Dejadme de llorar también, porque creo que es una metáfora que sintetiza, eh, que expresa es, es este otro drama, el, el estrés. Es decir, una sociedad que no deja a sus víctimas ni siquiera el derecho de cerrar, el duelo, de llorar, de sacar, como dicen, a sacar a sus seres queridos de eh, las fosas. Después además está la justicia, la verdad, la reparación, las garantías de no repetición, pero ¿qué sociedad somos que no deja que la gente pueda llorar y cerrar el luto a sus muertos? Entonces esas personas, esos niños de entonces, ahora veréis, se llevaron, que se llevaron a sus familias, que vivieron con ese trauma, que los dejaron en la miseria porque los expropiaron, les quitaron todo, les dejaron en la calle, que tuvieron que renunciar a su propia memoria porque no podían mostrar ni el dolor ni el luto que tuvieron que callar, no podían enseñar. En los pueblos era insostenible, era imposible vivir porque estaban señalados. Así crecieron durante años, durante décadas, negándose a sí mismo, Y muchos niños crecieron, que eran más pequeños, con otra cosa que <risa> acumula este silencio brutal, ¿no? que es que las viudas, en muchos casos, ¿no? como hizo uno de los protagonistas del documental, decidieron callar y tragar, callar y tragar y no intentar que sus hijos no crecieran con el rencor de lo que les habían hecho para que no los mataran. Para que no los mataran, porque evidentemente, si crecían con ese sentimiento, podían ser víctimas de nuevo del, del régimen. Ese, eh, ese Esa situación ¿no? de miedo atroz, que la moneda, ya lo no que se empieza con el terror en los, en los años. En los años 30, 40, todos todo los 40 son terroríficos, ¿no? Porque los asesinatos se, se perpetúan. Es decir, pensamos, a veces se piensa que solo hubo asesinatos durante la guerra Civil. Bueno, no os lo voy a contar a vosotros que todos lo sabéis, pero es evidente que hay unas cifras descomunales. En la provincia de Córdoba, por ejemplo, lo veréis después, hay en, en, en la, entre el año 47 y el año 49, 50, hay ciento y pico asesinados en los pueblos. O sea, ejecutados, cogidos por a la, por la media tarde en un pueblo, seis personas, por ejemplo, de Córdoba, y a la una de la noche están en la puneta asesinados, ¿no? Con la excusa de la guerrilla, con la excusa de... Eh, tal. Sembraron el terror como consecuencia de que Franco supo que ya había salvado el régimen, ¿no? Eh, ese abandono terrible de Europa tiene una responsabilidad y todavía no ha sido eh, eh, depurada, ¿no? ¿no? Es decir, todavía vamos a Europa y todavía no hay... Europa no ha tomado una decisión, no ha incluido los crímenes del franquismo y no ha obligado a España a cumplir sus obligaciones con respecto a las resoluciones de la ONU. Eh, todavía sigue siendo un problema que se pasa a la pelota y que quieren decir que eh, es un problema nacional, ¿no? no es un problema del fascismo, del nazismo, sino que es un problema eh, local. ¿no? Eh, bueno, ese abandono eh, nos, nos lleva a esta otra cuestión. De que los eh, niños y nuestra sociedad creció durante 40 años en el silencio, en la negación, pero con un régimen que además eh, destruía las pruebas de sus crímenes. es otra de las cosas que queda también patente, en, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, es decir, y a través de las investigaciones de Francisco Moreno Gómez y otros historiadores, es decir, cómo no se inscribió nada más que, como ellos dicen, un tercio de la matanza. Solo se escribió en tercera matanza y ha sido dificilísimo y es dificilísimo y todavía ni siquiera tenemos ese listado, que yo digo, de todas aquellas personas que fueron asesinadas. Pero luego están las fosas clandestinas, se ha hablado de ellas, se ha hablado de, de las fosas en las cunetas, donde no están localizadas o simplemente se localizan desde el punto de vista de, de los familiares. Y en Córdoba, por ejemplo, en la, en la provincia de Córdoba, pues ha habido muy pocas exhumaciones. Ha habido Navidad de la Frontera y algunos sitios más, ahora la Junta de Andalucía está haciendo, pero ha habido muy pocas eh, exhumaciones eh, de fosas, de las fosas clandestinas. En la documentación, evidentemente, aparecen los libros, en los libros de registro civil, el libro de cementerios. En la, en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, el libro del párroco, que existe. Que se descubrió, en uno de los cementerios dio luz sobre el número de fusilamientos que había a diario que se apuntaba: a persona desconocida, varón, mujer, etcétera, etcétera. Bien, en ese, en ese contexto es en el donde crecieron estas personas. Yo en el, en el documental introduje también una variante, porque creo que es, que es importante, que una línea, digamos, de, de relato también, que es la voz del franquismo, ¿no? que como durante 40 años no ha habido memoria de las víctimas, no, ha habido, no, hay, no hay registros audiovisuales, no hay registros eh, eh, de, de, de, de los testigos, tenemos que recurrir muchas veces en los documentales a El Nodo. ¿no? Y El Nodo es una fuente eh, realmente muy interesante. no A pesar de que durante muchísimos años las víctimas desaparecieron, no solo, solo aparecían para ser denostadas, bueno, hay algunos testimonios que yo he recogido en el largo documental de, de Documentales del régimen en los primeros años que son brutales y muestran hasta qué, hasta qué punto llegaba el régimen, ¿no? cuando habla de la escoria humana, de los, de los despojos humanos ¿no? refiriéndose a los presos a los cuando dice que bueno, pues de los 250.000 presos que hay en los campos de concentraciones en en nuestro país pues todos se dedican a reconstruir los puentes que destruyeron, las cosas que derribaron y Franco ha, ha, ha liberado a la gran mayoría, solo queda 45.000 y Franco también les ha dado la paz, el trabajo y el pan. ¿no? Ese tipo de fraseología que utilizaba el régimen y que muestra realmente la cara brutal de, que existía. ¿no? Eh, con los documentales y con este en particular, yo ya digo, me interesaba muchísimo. El, la voz de estos niños, porque ya son los últimos testigos de, del régimen franquista, y sobre todo esta vivencia pero te encuentras también con otra realidad, y es que no se consideran a sí mismos víctimas. El trauma es tan brutal que cuando intentas hablar y, y profundizar precisamente en sus sentimientos, en sus emociones, en toda su vida, en lo que ha sido su vida ¿no? marcada por ese hecho, por ese trauma, eh, encuentras cuenta con que la mayoría de las veces solo se refieren a sus familiares asesinados. Es decir, no se consideran a sí mismos víctimas y les cuesta mucho hablar de ellos. Es verdad que cuando hablan de esos hechos, de cómo se los llevaron, de cómo, de cómo acompañó una persona a su padre durante cinco kilómetros con siete años, cuando se han atado y esposado ya es el camino de la muerte, pues evidentemente mmm, son testimonios tan vívidos, ¿no? parece que todavía ¿no? Lo están viviendo, la herida todavía es tan brutal que todavía cuando hablan parece que lo estamos viviendo en ese momento. ¿no? Eh, pero no se consideran víctimas, la, eh, pero enseñan, enseñan realmente esto. El miedo, el terror, eh, la discriminación, la falta de derechos absolutos. Porque claro, ¿cómo es vivir y crecer sin ningún tipo de derecho? Ni siquiera el derecho a la memoria, que es el que se les negó en todo momento. El negarles, el derecho a recuperar a sus seres queridos, a poder hacer el duelo. Todo eso se les negó y sobre eso fueron creciendo. Y hoy todavía, hoy todavía, yo creo que ese es el gran tema que nos ocupa, ¿no? Estamos eh, esperando que esas personas que ya cada vez quedan menos, lógicamente, puedan recibir algún tipo de compensación por parte de nuestra sociedad. Yo, eh, bueno, pondría ahora el, el documental y si acaso luego seguimos comentando. Es un corto de 14 minutos, no os asustéis. Uh -huh. Ni se podía hablar, ni se podía llorar, ni se podía, no se podía manifestar prácticamente ni el dolor ni la pena. ¿no? Se acercaron a, a mi padre y le dijeron calladito y a seguir para adelante. Siempre con mucho miedo, siempre con el miedo que nadie supiera lo que había pasado. Además mi madre decía que si os preguntan por vuestro padre, está muerto, no os vaya a decir que la han matado nunca. Y la última persona que vive con vida, fui yo fui yo, a mi padre. ...no se me olvidará de ver a mi padre llorar... ...es imposible que se olvide... ...en la historia del mundo no hay nada similar... ...a la gran fuerza... fáctica ...que hay en España... ...para reprimir la memoria, el recuerdo y la historia auténtica de lo que pasó... ...en plena democracia hoy está reprimida... Las personas, las víctimas, su memoria, sus reivindicaciones y está reprimida la historia. ¡Dé! esto inicialmente el corto era un proyecto sobre para hacer un sí. reconocimiento a francisco Gómez, este historiador mezclado con algunos testimonios y luego bueno pues conseguimos que fuera creciendo la cosa hasta hacer un largometraje donde eh, pues las víctimas fueron ocupando cada vez pues más espacio bueno que hay una síntesis realmente de lo que de lo que han sido sus vidas no luego hay en el largo documental hay otras muchas cosas, mucho más desarrolladas de lo que ha sido su, su historia, y que creo que eso es lo que. Esa es la huella que yo creo que es más preocupante y más terrible de lo que tenemos como de la represión del franquismo y de los asesinatos y de los crímenes, ¿no? Eh, creo que es la huella que hace que, por ejemplo, mucha gente no se reconozca como víctima, que mucha gente. Eh, a poco que rascas, pues tiene algún familiar que fue asesinado pero que no se atreven a exteriorizarlo porque claro, si aquí hubiera un reconocimiento del Estado, realmente de las víctimas de una manera eh, clara desde las instituciones desde el Parlamento, pues evidentemente la gente dejaría de tener miedo porque todo el mundo, como dice, con remedios aquí en este corto, cortometraje, eh, todavía tiene miedo, aunque no lo quiere tener, lo tiene. Y como otros, como dicen mis hermanos, no quiero nada porque realmente no quieren saber nada de este tema, porque realmente el miedo preside, ha presidido siempre sus vidas y se ha acostumbrado, se ha convertido en una especie de, de costumbre. ¿no? Entonces, bueno, eh, desde ese punto de vista, para mí el tema, y vuelvo a lo que, lo que hablaba antes, creo que tenemos una asignatura pendiente terrible con ¿no? este asunto de las víctimas, ¿no? Eh, mientras no haya un reconocimiento expreso por parte de las instituciones, pues seguiremos teniendo una lacra y nuestra democracia no será, no será una democracia, sino una deuda que tiene la democracia común con las víctimas y no seremos plenamente una democracia homologada en ningún sentido, ¿no? Con respecto a los documentales, bueno, en este caso, yo he hecho algunos otros, en todos es lo mismo, en todos aprendemos realmente de las tragedias personales de la gente, y yo creo que el valor que tienen los documentales desde ese punto de vista es esa aportación de memoria viva de todas aquellas personas y testigos que, que, han, sido, que han sufrido la, la represión del franquismo. ¿no? Desgraciadamente en nuestro país nunca ha habido una política clara con respecto a los documentales, a, a promocionarlos, ni siquiera creo que hay una base de datos que yo conozca de todo el trabajo documental que se ha hecho, con mayor o menor fortuna, con mayor o menores medios, pero que recogen realmente la localización, la geografía de la represión. ¿no? Los documentales también hacen esto, ¿no? además del trabajo de los historiadores, de las instituciones como Aranzadi, etc. Pues los documentales han ido recogiendo también esa geografía de la represión, De que se, se me ocurre ahora mismo Guillén, Guillena en, en, en Andalucía, Saturrarán en, en la cárcel de Saturrarán. El, el San Simón, en la isla de San Simón en Galicia, el puerto de Santa María, eh, esto de Córdoba, es decir, hay las Tres de Rosas, hay 20.000 documentales que realmente recogen estos testimonios de las, de las personas, de los familiares, que ya digo que no se consideran a sí mismos víctimas, es una de las cosas más sorprendentes. Y otra cosa sorprendente también, cuando uno se pone de, con una cámara delante de las personas que, que van a hablar de sus vidas, de sus historias y de sus familiares, es que se produce la catarsis casi. Es decir, para ellos es importantísimo verse reflejados en algún, de alguna manera formal. Es decir, el hecho de aparecer, por ejemplo, en un libro, ya es una especie de reconocimiento de que existió, de que fue víctima, de que fue una víctima inocente, y es como una especie de, de, de lavado, ¿no? De que realmente de reconocimiento que les permite, bueno, pues respirar, ¿no? Más allá de que eh, eh, todavía no hay un reconocimiento oficial. Con los documentales pasa exactamente lo mismo. Es decir, poder hablar. Con, con alguien que escuche tu historia. Ha sido tantos años de silencio que poder hablar es una catarsis eh, importantísima para todas estas personas. Todas son entrañables, hasta límites insospechados, porque, porque bueno, se sienten agradecidas, piensan que les estás haciendo un favor enorme, ¿no? cuando es eh, prácticamente al revés, no están aportando su, sus testimonios y su, su verdad. ¿no? Y realmente es, es, es emocionante desde ese punto de vista ¿no? ver hasta qué punto ¿no? han sido silenciadas durante tantos años que se que, que ser escuchado les permite, les produce una emoción tremenda y les hace pues, pues, una especie de lavado interior. ¿no? Yo recuerdo también el mismo efecto que produjo la visita de los, de los responsables de la ONU, ¿no? del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas aquí, eh, yo estuve en la reunión como en Madrid y, y fue impresionante, ¿no? Cuando tomó la palabra la primera víctima, ya no hubo forma de pararos todos, hablarlo, porque para todos era tan importante que alguien que representaba alguna autoridad, que representaba la autoridad política y moral de la ONU, les escuchara que mmm, se convirtió, vamos, a todo el protocolo por los aires totalmente, o sea, ya no hubo manera de organizar nada, los propios los propias, eh, representantes de la ONU, pues renunciaron a su, al orden del día y aquello se convirtió en una catarsis colectiva donde las víctimas hablaban cada una de su, de su situación. ¿no? Esto me lleva también a otra cosa tremenda, ¿no? que yo creo que también... hablo ahora casi de mi faceta de militante, pero que es cómo es posible que a pesar de todo esto y de todo lo que conocemos ya, a pesar de tanto silencio, no hayamos sido capaces de resolverlo. Es decir, y muchas veces se buscan los, los culpables, ¿no? Eh, somos culpables de una, de una forma de pensar, de un partido político, de otro, de un gobierno, del otro, la derecha, pero realmente yo me hago la siguiente reflexión, es decir, lo que nos une a la gran mayoría de asociaciones, de entidades, de organismos, de investigadores, etc., es la causa de las víctimas y las diferencias pueden ser tan mínimas que no hay excusa. Yo creo que ni siquiera es excusa a la derecha. Si la izquierda de este país o los, los partidos democráticos realmente y antifascistas se hubieran puesto de acuerdo, la derecha no hubiera podido impedir que se hiciera realmente un reconocimiento de las víctimas como debe ser. De acuerdo con las resoluciones de la ONU y siguiendo todos los parámetros normales. Pero el más básico el más básico para, para mí es el de sacar a la gente de las fosas, el que la gente pueda hacer el luto y el duelo de por sus muertos y cerrar ese trauma, y luego pues, el reconocimiento formal y oficial de las instituciones de que fueron víctimas injustas. Además de eso, pues, por listados, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esa es la gran tarea que tenemos por delante, ¿no? Es decir, el, el conseguir que las víctimas de una vez por todas dejen de ser víctimas invisibles, víctimas de segunda, para las instituciones, para la sociedad, para la opinión pública, y podamos dejar atrás esta cuestión de otra manera, aprendiendo del pasado para que haya garantías de no, de no repetición. Y bueno, con esto yo acabaría.